Desde el año pasado presenté un pedido de informes al Ministerio de Transporte y Obras Públicas solicitando que se me informara cuáles son las obras que realizó ese ministerio en su edificio y en el despacho del ministro. Hace pocos días, el semanario Búsqueda puso en su tapa aspectos de esas reformas que el propio ministro pintado. ...entendió debía darle difusión y contestarme a través de la prensa... ...al momento de hoy, jueves 20 de febrero... ...8 menos 5 de la noche, estamos grabando este video... ...la respuesta oficial del ministro Pintado no ha llegado... ...por la prensa ha dicho algunas cosas... ...ha dicho que no me contestó antes porque... ...el parlamento se toma licencia y por lo tanto... ...hasta el primero de marzo que no vuelva la actividad parlamentaria... No puede contestar. Eso es una mentira, eso es una falacia. La vía administrativa sigue corriendo. Yo le presenté el pedido de informes el 26 de diciembre de 2013. El Parlamento ya estaba en receso. No tiene absolutamente nada que ver, no es excusa. El que fue legislador lo sabe. A pesar de saberlo, dice lo que dice. Sigo esperando ese pedido de informes, que ha vencido en su plazo. Quiero ver cuál es la respuesta oficial. Porque... De nada sirve mostrarle a la prensa tal o cual cosa, tal pared roja o luces tenues o piletas de mármol. Lo que importa es saber cuál es la razón exacta para un gasto, sea de un peso, de diez pesos o de mil pesos. Decir, como se ha dicho a través de los medios, que esa reforma se debió a que necesitaban un espacio privado para hablar con empresarios por el caso Pluna, resulta una tomadura de pelo porque el despacho de un ministro debe ser privado, y porque además ya sabemos a qué han llevado los negocios de pluma. Seguimos esperando la respuesta. Quizás la semana que viene tengamos en este encuentro semanal novedades y la respuesta definitiva del ministro de Transporte. Hasta la próxima.